<risa> no, no, no, no. y mamá mala suerte pobre caro porque yo lo tenía aquí en el 70. el carro pasó lo rayó y ¡Oye! ¡Oye, qué bien! Sí, ¿Qué no vengo no, a Hola. No No, sí, no voy oh, a envidiar a Juanito. En envidia, no, de envidiar, ¿no la es famoso, la envidia, y, Hola. Buenos días. Buenos ah, días. Oh, oh, jóvenes. ¡Oh, Hola oh, oh, oh, oh, oh, ¿Eh? Bueno, con la lista un poquito ahí cuánto? ya estamos ya ya ya ya ya ya ya o menos?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 Hola viejita, la otra. Se me cayó mi charla. ¿Así que se nos perdió nuestro amigo? Sí, no, Hola. Hola, no, va, hola? hola no, va? ahí? Hola. compañero. Hola. Oh. ¡No! Ya llegó a ver, No ¡Ya! ¡Ya! Hemos llegado por salir... ...10 calentitos. Para que nos den un refresquito. Oigan, nos trajo su cajoncito. Por suerte que venimos con pantalones... ...y lo que te dije. Va. Por... ¿Esa no graba? Ah, diga no, que es lo que estoy diciendo Tienen que bajar de plazo Ahí sí, despacito bien, pues, Ah, por pues, Ay, ¿y Yo no, no sé, no no, no, no no Ya, no no, no Ah, no, no, no, ¿eso mi no? Mi <vortex> Al <NAS> <poses> Ah, deity. no, eh, no, no, no. no, no, no, no, no, no, Atacar, gracias. Sí, sí, pues me Hola. Hola, hola. Ay, gracias. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. hola, Ahí está, vamos, aquí. está, ahí está, está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí ahí está, ahí ¿Está alto lo que sí, No, no, ¿Lo cerró? ¿Lo cerró? ¿Lo la Está alto. ¡Oh! Sí, está un poquito sí, un... sí, un... sí. Así nos un Nosotros estamos en club y aquí andamos con una banquita. Estamos preparados.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 pegarse en la pera nomás. A queso. la que tía. A pegarse la pera nomás. ¿Cómo el vino solo. es? cómo el vino. Es ¿Cómo el vino? ¿Cómo el vino? ¿Cómo ¿Cómo el vino? ¿Cómo ¿Y ¿Cómo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 el testimonio no <risa> A mí, yo no me la de la me yo prefiero con los calores que hacen. Yo prefiero. No comer. ¿Cuándo ¿Cómo estamos jugando aquí? Oh, estupendo, Estamos perdiendo una y ganando otra. Yeah. Ya. Ya la cabecita. La cabecita que baje y negra. Pero después había uno que nos daba nombre como era el príncipe. ¿Escuchaste Sí, había uno del príncipe, sí. Era un infante. Que no merece ser nada con chapa. El príncipe era uno, el otro era el, el valiente. Entonces los jóvenes le decían el príncipe. Tenía buscar gente en la ría de Bocuña, ah, ah, a la misma barra. Ah, no, Vamos a buscarla. La compañera. Estaba costado, costado, una patada. Vamos ah, a ah, comer. O el puerto de Bocuña o batería antiaérea en Bocuña. Que conoció. Sí, sí, sí. Ahí, esa era, la isla Kiriquina no era, era un lugar de... De revolución. Claro ahí no pasaba nada en la isla no pues ahí está cuando uno llegaba ahí era un poco relax salvo, salvo. Eh, a no me, me a buscar el pero, no pero es que tengo, ¿tengo que votar esa no pero si le está dando esa pero que me sirva a mí pero está ayudando mucho que me sirva a mí ya a ver Dios mío por, favor. por favor, que cuentan está aquí, mirando, están 2, tomando, 2, de... están tomando oye, oh, yo estoy con las patas que estoy linda. Mira, <risa> yeah. el avión me está en una guaguita. <risa> um. Qué bello vi, <risa> no, Mira, mira ya, ya viene el avión, pues, mira. El avión. Allá ah, no viene, viene, el Viste, está pues, en forma cohete se lo pasaste ahí, se si no lo he he ¿Cómo están, caballeros? ¿Cómo, la ¿Cómo han han pasado, lo han pasado? ¿Cómo la televisión? ¿Cómo lo han pasado, chicos? Llegó la, ¿Sí la farándula. ¿Y para llegar a cómo van a llegar a ustedes. ¿cómo lo han pasado? ¿Y dónde está el guardia de Don Juanito? ¿El guardia? ¿Dónde está el guardia de Don Juanito? La señora, hombre, Capaz que te metió en la piscina. ¿Ah? ¡Mira, el ponche! ¡Mira, el ¡No importa! Esa es la garrafa aquí mismo. Sí. ¿Qué pasa, Marta? ¿Qué te pasó a ti? ¿Adelantadito? Es la número uno. ¿Adelantadito? ¿Es la número uno, la Martita? No, si hasta nunca le han dado una palma y el No, cuando está la señora presente. Ah, no importa a Pero... mí ¿Está me pasadito? No, si la señora no se nota. Está fuerte, buena. está fuerte. Está fuerte el vino. Sí sí está muy fuerte ahí para aquí está bueno pero con la cerveza helada se toma un fanchón ahí sí está había está está caliente está caliente está caliente está caliente está caliente está caliente está caliente la cerveza, está está Está muy caliente. A hace falta una hielera. No hace falta el micrófono. Me está cambiando ya, hijo. No para hace Mira, falta... no delante de mí no, te cambia, hijo. No, cambio. está enfocando lavero. No, y dice que ayer te pagó una pieza. ¿Quién, don no? Juanito? Sí, una pieza que Mira, te ha Juanito, cuidado, Juanito. Sí. ¿Pensan? ¡Ahora! <tose> Oye, ¿qué está haciendo? ¿Qué está ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Llegó bien? Ah, ¿Al paseo? Sí. Eh, con, con mucho sueño y con ganas de venir. Yeah. he producido descansar y dormir. Yeah. Porque con el ruido de la y yeah. los dolores, a no ser ni nada. Yeah. Entonces, me, a las dos de la mañana me estaba duchando, Sí, más que nada a descansar, pues, a reposar, a, a no. descontaminarme de igual pues. tiempo. ¿Y lo ha pasado bien? Sí, muy bien. La, la, vale. la mosca que me molestaba era el lucio. El bluyo. ¿La estáis entrevistando? Por sí. Muy bien. ¿Ve algo? ¿Tenés algo en contra? A ver. Mire. Yo opino que ella es una gran habladora. Ay, es una gran oradora. Dice sí, que me dice que cómo lo estoy pasando, que cómo yo digo, estoy descansado, que me he descontaminado de los gases del ENAP, de los ruidos del ENAP. Si yo vivo a Lenar, algo ¿no? pues, ¿sí? Tenían ruido, tenían horrores, me tuve que tapar con un cobertor la cabeza cuando sentí los horrores. Pues mm -hmm. estoy aquí... Oh, es un testimonio, señor periodista. Como un bebé, estoy como un bebé. ¿no? Mm -hmm descansado. Gracias. Ha sido muy agradable el pasado. Gracias. He compartido con mis compañeros en la mesa, el uso que me era, la mosca que me molestaba. era un moscardón. Yeah. Pero sí, lo he pasado bien. El, el, el más alto que quería es salir de Guayapé para descansar. Yeah. De y Paseo. ¿Cómo paseo. Vamos a vender el paseo este año. Salucita, salucita. Yo pensé que era pol. ¿Cómo control el paseo? No, no muy bueno. Yeah. Y esto no es para mí, es para el calor. Para el calor, ¿no? Yeah. Salud, salud. ¿A ver, te te... Ah. Tampoco tibia. Tío, ahí está su nieta. Ahí está con su madre. Se sí. no, no, no. igualito la mamá. a la mamá. Una vez que vengo eh, con Price a, acá a este lugar y me gustó mucho porque yo no sabía que había piscina. Está Bien. bonito aquí y solamente he venido a tomar ocho pero pues nunca supe que había esto para acá. Es hermoso, me gustó, estoy muy, muy contenta, muy eh, relajada con la naturaleza aquí. Gracias a los compañeros del Price. Y aquí a los Amigo. ¿Cómo fue el viaje? Eh, <risa> sorprendido, gratamente sorprendido por la organización y sobre todo por el compañerismo y el paisaje que ayuda mucho a disfrutar de, de este inicio de verano, digamos. Mm. Es tremendamente interesante poder compartir y relajarnos después de una de un tiempo últimamente, muy agitado muy estresante y que esto ha venido así como Aníbal Dero. Yeah. Gracias. Como yeah. un bálsamo. Como un bálsamo, sí. justamente. Y con, con clases de cocina, de, <risa> cubos, de Gracias. <risa> ¿Por dónde? <tose> ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? La dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? 그니까 이거 말하는 No, no, Yeah. Mario, ¿Qué Mario. No, ahora, ahora. ¿En la vamos <tose> a tomar coche? No, <tose> no, no, pero el que con los el el el el el el y Claro, pero en forma particular, cuando tiene que ir que ir a ir a lo que es a ir a ir que ir a la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 Se están pegando en la pera, se está pegando en la pera, Don Juan. Vamos, vamos, Una semana. I'm mm going -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Oye, tu caesón. ¿Están grabando, hombre? ¿Ota ah, Bueno, bien, hijo. la, la comida? Sí, muy rica la comida, muy rica. La está regañando nomás, no, porque ellos me dejaron en zona seca, Ni un tecito, nada me pidieron. El... Es que tenía vidrio, estaba roto yo le he cambiado el vino que tenía... yo le he un yeah. Yeah. mirando acá para el pajarito mira el pajarito ya, tomate la foto. Estoy esperando a Tolito. Basta, basta, la Basta gente. Muy poco. Pero Gracias por la foto Ya saqué la foto, no ¡Mira el pájarito! ¡Mira el pájarito! ¡Mira el pajarito! ¡Mira el pájarito! ¡Mira el pajarito! ¡Mira pajarito! ¡Ya! ¡Mira el pájarito! ¡Mira el pajarito. el pájarito! ¡Mira el pájarito! ¡Mira el pájarito! ¡Mira el pájarito! ¡Mira el pájarito! ¡Mira el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 ¿Cuál es el no el no la izquierda el pajarito? pues! ¡Ay, a ¡Ay, pues! ¡Ay, pues! ¡Ay, pues! pajarito! Después en unos años va a costar, pero millones y millones. Sí. Ni los va a mirar. No, no, Quizás. Quedaron abajo, mi cosas. Las pues 8. ¿no? Quedó la pisando, luz ah, Ahí 8. No, pero pues ya no quiero salir nos salimos. no 10 para las 8, 10 para 8. Sí, se quedó, allá el, el el se quedó allá con el colegio, se quedó allá con el... Sí, sí. no, si sí me tomé el casoncillo, para no sé qué lo tienen.